de la tiroides hipotiroidismo yo ahora ya estoy normal e incluso me hicieron bajar las dosis de la pastilla a la última a 25 de lo que estaba utilizando 75 miligramos y ahora ya cuánto usa ya 25 pero es la última etapa digamos así qué bueno y constantemente he estado tomando también las cápsulas cápsulas de qué de moringa de moringa y también he hecho el agua el agua del té y también me he llevado la clorofila la clorofila. Que da energía. Ya, Ya. Bendiciones. ¿Y lleva cuántas vacunas? Ocho. Solo moringa nomás. No células madre. No, no, no. No he habido. Ajá. Entonces, sí hay también. ¿También hay?